pero ahora en este caso de tipo trigonométrico, o sea que este tema es muy importante. No siendo más, comencemos. Ah, no olvidemos que este video cuenta con el patrocinio de Industrias el Reflejo, una empresa que se cuenta ubicada en Caldas, Colombia, y podemos ver diferentes productos como son gel antibacterial, alcohol, jabón líquido, hipoflorito de sodio, entre muchos otros más pueden contactarnos a través de la página web y los teléfonos que aparecen en pantalla. No siendo más, continuemos. Veamos el ejercicio número 1 y nos plantean estas dos ecuaciones, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de y igual a tres cuartos, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de y igual a un cuarto. Quiere decir que nos están dando dos ecuaciones y en este caso, están de forma trigonométrica, miren que tenemos la variable x y la variable y, o sea que necesitamos hallar qué valor le corresponde a x y qué valor le corresponde a y. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues nos vamos a ayudar a través de un poco de manejo de identidades, pero antes de eso vamos a hacer una combinación de operaciones, vamos a restar ambas ecuaciones, podemos sumarlas, podemos restarlas, en este caso vamos a restar la ecuación 1 con la ecuación 2, nos quedaría la siguiente forma. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de y es igual a 3 cuartos menos. Como es negativo, este signo que está acá va a cambiar. Ya no va a ser positivo, sino que queda coseno menos. Menos por menos nos daría más. Y aquí nos quedaría menos un cuarto. Efectuamos la operación y nos quedaría la siguiente forma. Seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de y. Más coseno al cuadrado de y más seno al cuadrado de y igual a 3 cuartos menos 1 cuarto. Estamos utilizando una resta para ver qué se nos puede cancelar a la hora de resolver el problema. Entonces vamos haciendo esto. Y retomando acá, podemos ver que aquí hay una identidad que es la siguiente: seno al cuadrado de y más coseno de cuadrado de y es igual a 1. Quiere decir que todo esto equivale a 1. Vamos a reemplazarlo. Nos quedaría seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x más 1. No olviden que todo esto, aplicando la identidad, nos da 1. Y 3 cuartos menos 1 cuarto, esto nos daría 2 cuartos. Con fracciones homogéneas. Entonces, al ser 2 cuartos, lo podría simplificar, nos quedaría 1 medio. Ahora, ¿cómo podemos resolver más esto? Podemos dejar una función seno en términos de coseno o viceversa, entonces vamos a tomar, en este caso el seno lo vamos a convertir en términos de coseno, entonces tomando la identidad principal, no olviden que puede ser seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x y voy a despejar, entonces pasamos al otro lado del coseno, nos quedaría 1 menos coseno cuadrado de x, esto para qué lo hacemos, para que nos queden las mismas variables, nos quedaría entonces 1 menos coseno cuadrado de x, esto no olviden que lo reemplazamos en este lado de seno cuadrado, menos coseno cuadrado de x más 1 igual a un medio. Ahora, 1 más 1 nos daría 2. Y menos coseno cuadrado de x y menos coseno cuadrado de x nos daría 2. 2 menos 2 coseno cuadrado de x. Y esto igual a un medio. Entonces vamos a seguir trabajando sobre esta ecuación. ¿Qué nos quedaría ahora? Vamos a pasar este coseno para el lado de allí para que nos quede con signo positivo y este un medio lo vamos a pasar para el otro lado nos quedaría 2 menos un medio este cambia de signo y este que está negativo pasa al otro lado con signo positivo efectuamos aquí ponemos aquí el 1 no olviden se puede hacer carita feliz y resolviendo esto nos está quedando 3 medios 2 por 2 4 1 por 1 1 4 menos 1 nos daría 3 y 2 por 1 nos daría 2 quedándonos 3 medios Ahora, este 2, que hacemos? Como está multiplicando, lo pasamos a dividir. Nos quedaría 3 cuartos. Ahora, como no me interesa el coseno cuadrado, sino coseno de x, voy a sacarle la raíz a esto. Nos quedaría coseno de x es igual a 3, raíz de 3 cuartos. Y al sacar la raíz, se me cancela el cuadrado, quedándome solamente la variable coseno de x. Ahora, este coseno me estorba para dejar la variable solita, entonces la vamos a pasar al otro lado. Nos quedaría coseno a la menos 1 de raíz de 3 cuartos y la raíz y el, el coseno a la menos 1 nos da la siguiente respuesta, que x equivale a 30 grados. No olviden que estamos trabajando con funciones trigonométricas, quiere decir que x equivaldría a los grados de este, en este caso serían 30 grados. Veamos ahora cómo calculamos y. Pues teniendo esto en cuenta vamos a reemplazar ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2 para encontrar y, hemos encontrado la variable x, nos falta solamente la variable y, entonces tenemos acá seno cuadrado de x, no olviden que esta la, tomamos la ecuación en este caso, la ecuación 1 y vamos a reemplazar, ponemos acá 30 grados para despejar, seno cuadrado de 30 grados, Calculamos seno de 30 primeramente con la calculadora y lo que nos dé lo elevamos al cuadrado, quedándonos 0,25 más coseno cuadrado de y igual a 3 cuartos. Ahora este 0,25 lo pasamos al otro lado a restar, quedando 3 cuartos menos 0,25 y 3 cuartos equivale a 0,75. 0,75 menos 0,25 nos da 0,5. Pero volvemos a tener el problema del coseno cuadrado. Le sacamos la raíz, quedando coseno de y igual a raíz de 0,5. Y por último, pues despejamos y. Sabemos que raíz de 0,5 de nos da 0,7. Y nos falta despejar el coseno, lo pasaremos al otro lado, quedando y igual a coseno a la menos 1 de 0,7. ¿Y cuánto nos da esto? Pues el valor de... 45 grados, quiere decir que Y vale 45, X nos dio 30 y Y vale 45 y esto satisface las dos ecuaciones antes mencionadas. Veamos un siguiente ejemplo. Pero antes, Genio, si eres nuevo, quiero que te suscribas al canal y de igual forma no olvides activar la campanita de notificaciones para de esta forma te enteres de los nuevos videos que van subiendo en el canal. Muchas gracias y espero que te esté gustando mucho este tema. Veamos entonces el ejercicio número 2. Tenemos ahora estas dos ecuaciones, seno de x por seno de y igual a un cuarto, coseno de x por coseno de y igual a tres cuartos esta sería la ecuación 1 y esta la ecuación número 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Aquí pues sumar podría funcionar, pero en realidad hay unas identidades que relacionan muy bien este tipo de combinaciones de seno de x por seno de y y coseno de x por coseno de y. Entonces las identidades que lo relacionan pueden ser una suma de coseno de x más y, que es coseno de x por coseno de y menos seno de x por sen y o coseno de x menos y es coseno de x por cos y más sen x por sen y. Como necesitamos tener dos ecuaciones, lo que vamos a hacer es cambiar estas ecuaciones por otras, entonces vamos a hacer una primeramente, una que sea de suma o, y una que también sea de resta, entonces una suma y luego de resta, para sacar unas dos nuevas ecuaciones, ya que estas en cierta forma no son tan fáciles de ver, entonces vamos a hacer eso, vamos a reemplazar esto, entonces vamos a empezar con la primera, vamos a hacer la resta, coseno de x, cos cos y, eh, no, recordemos que es coseno de x más y, pero se plantea como una resta de cos de x, cos y, menos sen x por sen y, entonces cos x por cos y, entonces sería este menos este, entonces va a ser lo mismo decir 3 cuartos menos un cuarto y tenemos acá una fracción homogénea, 3 cuartos menos un cuarto nos va a dar 2 cuartos y ya sabemos que simplificando eso nos da un medio, pero ya sabemos que esto parte de que es coseno de x más y, esta es nuestra identidad que ya hemos, de cierta forma relacionado. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a despejar este coseno, lo vamos a pasar al otro lado como coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de un medio, o sea que x más y calculando esto nos va a dar un valor de 60 grados. No hemos encontrado ninguna de las dos variables, pero ya tenemos una ecuación un poco más manejable a la hora de resolver. Vamos a hacer lo mismo, pero ya no con coseno de x más y, sino con coseno de x menos y. Entonces tenemos de nuevo las ecuaciones, no olviden ahorita esta ecuación, vamos a tenerla en cuenta para luego resolver con la otra. Ahora coseno de x menos y nos da la suma de ambas, entonces coseno de x por cos y más sen x por sen y entonces sumamos 3 cuartos más 1 cuarto y ya sabemos que esto es cos de x menos y. Entonces hemos tenido ya... utilizamos primeramente una identidad que era cos de x más y, ahora estamos trabajando con cos de x menos y. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para obtener dos ecuaciones que sean más manejables a la hora de encontrar x y y. Entonces continuamos de nuevo acá y vamos a despejar el coseno, lo pasamos al otro lado quedándonos coseno a la menos 1 que eh, en este caso sería de 1 y al resolver esto nos da que x menos y es igual a 0. Entonces tenemos ya dos ecuaciones, entonces vamos a... Tomar de nuevo esas dos ecuaciones, entonces relacionamos ambas ecuaciones y nos traería x más y igual a 60 y x menos y igual a 0. Teniendo esas dos ecuaciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar una y reemplazar en la otra, aunque si vemos bien, es muy fácil despejar aquí la x, porque como esto es 0, al pasar al otro lado nos quedaría que x es igual a y. Reemplazamos este valor de x en esta ecuación quedando y más y igual a 60, y más y nos daría 2y igual a 60 grados y este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, 60 dividido 2 nos da 30, 30 grados, o sea que hemos encontrado el valor de y y de igual forma encontramos el de x, no olviden que x es igual a y, o sea que x también vale 30 grados, y 30 y x, 30 grados. Estas dos variables ya están resueltas, hemos encontrado los valores de x y y. Con esto daríamos por concluido este mini curso de la siguiente parte de trigonometría. Antes de cerrar, uh, quiero contarles que vamos a continuar con una serie de videos que tienen que ver con datos interesantes. Ese tema lo hemos dejado un poco atrás, pero vamos a volverlo a retomar para que lo volvamos a ver. Entonces, la próxima semana veremos datos interesantes. Ahí está para que lo tengan presente, o sea, que no se lo pierdan la otra semana. De igual forma, quiero comentarles que el sorteo cambia de fecha. Lamentablemente, todavía no se ha tenido una muy buena respuesta en la parte de la participación para el sorteo. Entonces, el sorteo se va a posponer para el próximo año. Esperemos que el próximo año haya una mejor participación para que volvamos a retomar